¿Puedo vivir en Austria con el dinero que gano de mi, de mi trabajo? Eso no es legal. O sea, se supone que lo legal es que tú traes tu dinero. Austria, eh, el magistrado te pide aproximadamente, dependiendo, 14, 15 mil euros en tu cuenta. Se supone que alguien que tiene ese dinero en la cuenta no necesita trabajar para estudiar porque tiene ese dinero. Entonces, esa es la lógica que usa el magistrado. Ahora, que nuestra lógica como latinos o como un ser humano normal, porque hasta los millonarios que tienen miles de millones de dólares en su cuenta trabajan, es lo más lógico para el magistrado. Eso no es así. Tú puedes tener 50 mil dólares en tu cuenta y si tú eres vice estudiante, tú no tienes derecho a trabajar más de 20 horas ni a vivir de lo que trabajes aquí. Entonces la respuesta es puedo estudiar y trabajar y vivir de eso. O sea, si sí se puede de que se puede, se puede. Si tú te esfuerzas muchísimo, tú puedes trabajar y con eso vivir y te ahorras y vives cortico y todo. Ahora es legal. No lo es. Este es. ¿Es bueno? Tampoco es bueno. ¿Por qué no es bueno? Se los digo por experiencia propia. Eh, cuando nosotros estamos estudiando el idioma o estamos estudiando en un nuevo país, nosotros necesitamos estar concentrados por lo menos durante un año o un semestre entero mientras nos adaptamos al idioma, al ritmo, al clima. Hay muchos factores que influyen. Si tú aparte tienes que de ir a clases cuatro o cinco horas al día, tienes que ir a trabajar 20 horas al, a la semana, que eso se traduce aproximadamente en los 5 días de la semana, ¿en qué momento llegas a estudiar? Yo, yo que apenas, o sea, que todo me queda cerca de mi casa, gracias a Dios, que estoy en máster, que es un poco más fácil que bachelor, eh, no llego a mi casa muerta, no quiero ni tocar la computadora, no me quiero imaginar a alguien que después de trabajar 20 horas tiene que llegar a estudiar. ¿Sí se puede? Sí. Pero tomen en cuenta, no subestimen el idioma, el clima y factores que ya les he venido diciendo. Entonces, todo lo podemos hacer, chicos. Nosotros somos los seres humanos, podemos hacerlo todo. Pero lo importante es que usted sepa que para eso el magistrado pide el dinero. Alguien me dijo una vez, me dijo como que conchale, pero es absurdo que ellos pretenden que uno pre presente cada año 13 mil euros o lo que sea para ese año y que durante ese año lo gastes, y que el año siguiente vuelvas a tener 13.000 euros, pero no te dan derecho a trabajar más de 20 horas, entonces ahí es donde está el ítem del el formulario, que se lo explico en el otro video, donde dice de dónde sacas el dinero, y por eso a veces niegan, porque si tú traes el dinero, por ejemplo, de tus ahorros personales, ellos dicen, si él tiene 14.000 euros de ahorros personales, esa persona lo va a gastar en un año con qué va a sacar visa el año que viene, esa persona no va a tener cómo mantenerse otro año, entonces no le damos visa porque no va a tener cómo mantenerse consecutivamente en Austria, quiere decir que va a buscar trabajo al negro, va a buscar trabajar no sé qué, y eso no es lo que queremos en Austria y te niegan la visa, ¿me entiendes?, el magistrado tiene como mucho esa mentalidad, por eso es mejor que si sus papás tienen dinero tienen empresas o tienen un sueldo bueno en su país, ustedes en el formulario llenen que es un apoyo familiar de que su familia se lo está dando. ¿Por qué? Porque quiere decir que como sus padres, y ustedes tienen que demostrar eso, que sus papás de verdad ganan ese dinero, obviamente, que como sus papás están trabajando, tienen contrato, etcétera, etcétera, les va a poder seguir pagando otros años. Yo no sé si, si me estoy explicando bien, pero lo que quiero que se queden de este video es que es muy importante que hagan lo que el magistrado quiere, lamentablemente. Es así. Ellos no tienen... Como otros países que a lo mejor dicen, bueno, vengan a trabajar aquí o vengan a vivir aquí. Aquí ya no hay tanta juventud, necesitamos más jóvenes. Aquí con el tema del trabajo son bien, bien delicados. Incluso conozco gente. Ahorita tengo el caso de una gran amiga de la universidad que vive aquí. Su pareja es austriaca, ella no. Austriaco, ella no. Ella es esposa de él. Y ellos me han contado que incluso con ellos han tenido mucho racismo. Porque ellos, aunque él tiene pasaporte austriaco... Eh, no vivió aquí, ni habla alemán, ni sabe nada alemán, solo tiene el pasaporte porque sus antepasados fueron austriacos y les han tratado horrible, tanto que ella, incluso siendo esposa de un austriaco, se le venció su tiempo de estadía de turista, no le dieron los documentos que necesitaba el magistrado y le tocó ir si ahorita está en otro país viviendo, fuera de la EU, porque no puedo tramitar su visa como esposa. Entonces, esto de verdad es súper delicado, no lo tomen en menos. Yo no le hago este video para escandalizarlos ni nada, sino para que tomen sus precauciones. Punto número uno, sean ordenados, hagan nota de todo, organícense qué es lo que necesitan. Y punto número dos, piensen cómo van a justificar el dinero, que debe ser verdad porque necesitan mostrar pruebas. Entonces, bueno, esto era todo lo que le quería decir en este video. Este, Espero que les vaya muy bien Como siempre, cualquier pregunta me la pueden hacer a mi Instagram Y bueno, nada Sí, A mi Instagram o a mi correo, pero yo creo que mejor Instagram que lo tengo más a la mano Pero bueno chicos, espero que estén muy bien Cualquier cosa me avisan y les deseo Una bonita semana a todos, los quiero mucho